Yo soy Fátima Camba, soy pediatra, neonatóloga, trabajo en el servicio de neonatos del Hospital Valdegrón de Barcelona. Y respecto a que es una unidad de neonatología o un servicio, pues son áreas dentro de un hospital infantil o pediátrico que se dedican al cuidado del recién nacido, del recién nacido que nace con alguna patología o que nace antes de tiempo, un recién nacido prematuro. Están integradas por profesionales, sobre todo pediatras, enfermeras pediátricas, y eh, ten, bueno, auxiliares de enfermería, son los que forman el núcleo de profesionales que trabajan en las unidades, pero además colaboran toda una serie de profesionales, especialistas de otras áreas de la pediatría y psicólogos, trabajadores sociales para poder dar una atención integral al niño y a la familia. Pues desde hace unos años que se han eh, implantado los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia y es el modelo de atención eh, más generalizado en las unidades neonatales, la familia ha ido adquiriendo una, un protagonismo clave en el cuidado del recién nacido. Ya desde el principio se les integra en los cuidados y cada vez se hacen más cuidadores y más expertos hasta que el recién nacido puede irse de alta. Esto se ha visto que va bien, para la evolución del niño y también para la familia que cuando se lleva a esos papás, cuando se llevan el niño de alta, lo conocen mucho mejor y están más vinculados a él. Bueno, estrictamente, si nos ajustamos a la definición, muerte neonatal es la muerte que ocurre dentro de los primeros 27, 28 días de vida eh, de un recién nacido. ¿no? En las unidades neonatales a veces hay niños que fallecen más allá de esta edad porque pueden haber estado ingresados más tiempo que 28 días y también eh, de forma general las consideramos muertes neonatales, pero si nos ajustamos a la definición, solo serían los dos primeros días de vida. ¿no? Dentro de, la, de las muertes natales a nivel global, uno de los factores que más influye o más condiciona es la prematuridad. ¿no? Muchas de las muertes que se producen en el periodo natal están relacionadas con patologías asociadas a la prematuridad. Después hay otro, otro gran bloque, como son las infecciones natales, que eh, también son causa de, de mortalidad. Y después también están las anomalías congénitas, ¿no? niños que nacen, o bien prematuros, pero más frecuentemente a término, pero que tienen alguna malformación que puede condicionar, eh, limitar su vida o eh, morirse. ¿no? Mira, realmente la, la, el 80% de las muertes en las unidades neonatales vienen después de un proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico, lo que llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico, que significa que en una situación en la que el pronóstico de ese niño eh, es muy malo, se decide parar medidas que estábamos haciendo porque estas lo único que consiguen es prolongar una vida que finalmente va a acabar igual, que es muriendo o con una calidad de vida muy mala. ¿no? Esta decisión de adecuación del esfuerzo terapéutico eh, la tomamos conjuntamente, la tomamos el equipo que atendemos a, al paciente, el equipo médico me refiero, pero también con la familia, ¿no? hacemos a la familia partícipe en esta toma de decisiones. Afortunadamente en los últimos años también ha ido creciendo mucho más el cuidado paliativo en el paciente pediátrico general, en general, ¿no? en toda la pediatría, pero también específicamente en la época neonatal, afortunadamente. Incluso el cuidado paliativo perinatal ¿no? de niños, el, el cuidado paliativo debería de empezar ya desde que la mamá, que está embarazada, sabe que su niño pues, puede tener una enfermedad amenazante o limitante de su vida. ¿no? Eh... Aquí en, en nuestro entorno, en Cataluña, afortunadamente las unidades de cuidados operativos pediátricos están creciendo cada vez más y están recibiendo ahora pues, más apoyo para poder atender a muchos niños y a muchas familias. Y esto engloba también a los neonatos. Lo que pasa es que a día de hoy todavía la mayor parte de los neonatos que fallecen lo hacen en las unidades de neonatología. Y somos los profesionales que trabajamos en estas unidades los que les damos los cuidados paliativos ¿no? y en esto hemos tenido que ir formándonos también poco a poco porque no es un tema en los que tenemos una formación a nivel del grado o de posgrado eh, muy extensa, sino simplemente algunas pinceladas a veces. ¿no? Entonces en los últimos años nos hemos ido formando cada vez más, es un tema que cada vez más preocupa y los profesionales estamos más sensibilizados pero todavía estamos en el camino, ¿no? con, con defectos obviamente todavía. Eh, habitualmente, cuando se toma una decisión de adecuación de esfuerzo terapéutico, también con la familia decidimos qué plan de cuidados vamos a hacer con, con ese niño. ¿no? Si es un niño que, que está intubado, por ejemplo, que depende de un respirador, pues podemos planear retirarle la ventilación mecánica y acompañarle en el final de vida, si al retirar la, la ventilación mecánica se va a producir la muerte del paciente. ¿no? y puede que no se produzca la muerte, pero lo acompañaremos igualmente y le daremos soporte para que toda aquella vida que le quede sea en la mejor calidad posible, sin intervencionismos innecesarios. ¿no? Eso también en los últimos años hemos sido cada vez más conscientes de que tenemos que seguir a estas familias un poquito más allá. ¿no? Ya no solo desde el punto de vista psicológico, que por supuesto que sí, necesitamos que la psicóloga vuelva a visitar a esta familia y esté con esta familia, pero también los profesionales que hemos atendido a esos papás, a ese niño, tenemos que acompañarlos un poquito más, más allá de la muerte, y los papás agradecen mucho esto. Entonces, por ejemplo, nosotros en el servicio lo que hacemos ahora es hacerles una visita después. Hay papás que quieren venir al servicio, a la unidad, hay papás que les cuesta mucho y prefieren pues, hablar por teléfono eh, o, que suele, o que le enviemos un informe por correo y, y no quieren, pero en general es bastante bien recibida y muchos papás vienen, volvemos a hablar de lo que ha pasado, podemos resolver dudas y además estamos en, en, un, en una situación en la que esta información también puede ser muy trascendente para la familia, para saber si esto que ha pasado ahora se puede repetir si en los siguientes embarazos tienen que seguir un control determinado, ¿no? también es una forma de prevención ¿no? eh, esta visita. Y en ese mismo día que vienen a la visita, si podemos, los citamos también con la psicóloga, que es, sería la situación ideal, ¿no? nosotros hacer un poco de seguimiento de la, del caso, dar apoyo en esta situación de duelo y que también eh, la psicóloga lo puede, los pueda visitar y si hace falta programar una nueva visita. Pasado un tiempo, si había pruebas que quedaban pendientes, ¿no? como por ejemplo la autopsia, que a veces tarda meses, pues los citamos otra vez y hacemos una segunda visita con la que nos volvemos a reunir. Incluso Esto incluso a veces es terapéutico para el profesional, ¿no? porque acabas de cerrar un poco eh, el, el, el ciclo de esta familia. Pero para la familia es muy importante, eh, tanto por, por resolver dudas, y a veces simplemente el profesional puede que sea casi el único testigo de que ese niño ha existido ¿no? y, y necesitan hablar de ese niño con alguien y a lo mejor encuentran ahí el sitio donde poder hablar de su hijo y reconocer que ese hijo ha existido. ¿no? Entonces eh, es una práctica que hemos incorporado y que yo creo que, que le aporta valor a la mayoría de las familias. en los últimos años, este tema ha, ha cobrado mucho interés en, en, bueno, yo supongo que en todo el estado, en nuestro entorno, en Cataluña, eh, claramente, cada vez hay más jornadas, más formación sobre esto. Un protocolo común de actuación, eh, que sea protocolo y que todos hayamos apoyado, no hay, pero sí que desde el, el, el, la Generalitat, ¿no?, han hecho alguna guía, atención, tanto para padres como para profesionales, que está a disposición de todo el mundo y que todo el mundo podríamos seguir. En realidad, lo que hace cada hospital es un poco adaptar estas recomendaciones a su realidad, ¿no? a los cuidados que ellos pueden otorgar. Bueno, Para los profesionales sanitarios, obviamente, estas situaciones también tienen un impacto. ¿no? Eh, tenemos una vinculación eh, con la familia, con el niño, a veces son familias de niños que han estado mucho tiempo con nosotros, pero aunque sea poco, esto genera un impacto, porque nosotros hemos sido entrenados, sobre todo, para salvar vidas, para curar. Eh, no nos han explicado que esto puede suceder, no nos resistimos a que esto suceda a veces. ¿no? Bueno, nos resistimos siempre, pero muchas veces tienes que asumir que esto es así, que por más que hagas, no vas a cambiar la evolución de, de ese niño, ¿no? eh, este, este gran impacto cada uno lo lleva un poco como puede y lo gestiona como puede, porque tampoco dentro del sistema está muy estructurado un cuidado al profesional para poder eh, afrontar estas situaciones. Es cierto que en los últimos años también cada vez se habla más de cómo cuidar al, al profesional que acompaña, pero todavía no, no está bien establecido dentro, dentro del sistema cómo se puede hacer ¿no? o que de forma reglada forme parte del trabajo del profesional o de las horas de trabajo profesional el cuidado a su persona. ¿no? Eh, en nuestra experiencia en la unidad de neonatos de Vallebrón es que ya desde hace años, unos ocho años, venimos haciendo grupos que les hemos llamado grupos de reflexión sobre la pérdida en la unidad neonatal y que lo abreviamos como GIR ¿no? porque la I es de interdisciplinar todos los que participamos en la atención al neonato y a la familia, estamos invitados a participar en los grupos. Y sobre todo en el grupo tenemos una psicóloga, ¿no? que en nuestro caso es eh, María Teresa Pisuñé, que además es una psicóloga experta en duelo perinatal y que hace de moderadora y de guía durante las reuniones. El grupo nos permite salir de... Si somos médicos, somos enfermeras, somos auxiliares, allí todos somos iguales, todos estamos afectados de la misma manera o generalmente de la misma manera, ¿no? Con, tenemos las mismas, los mismos sentimientos, nos despierta la, las mismas emociones, podemos compartirlo, eh, nos, eh, en cierta medida es terapéutico el grupo para nosotros solo por el hecho de poder poner nombre a los sentimientos, a las emociones que nos han surgido. Y además dentro de los propios grupos pues surgen problemas ¿no? que hemos detectado y, y surgen iniciativas de mejora, ¿no? de mejora la atención al duelo perinatal y a través de los grupos pues, han hecho muchas cosas ¿no? como la, una guía de atención al duelo y a la, bueno, al acompañamiento a final de vida en, en el servicio y otra serie de cosas, una carta de condolencia por ejemplo para los papás que antes no enviábamos y que, y que pensamos que es un detalle más, ¿no? etcétera, etcétera, cosas que van surgiendo cuando las vas expresando, cuando les vas poniendo palabras. Pero sobre todo es que es terapéutico para el profesional. Y nosotros los grupos actualmente los hacemos fuera del horario de trabajo. Tanto enfermeras, auxiliares, como, como los pediatras, venimos fuera de nuestras horas de trabajo, tenemos una hora y media al mes, pero sabemos que esa hora y media es para cuidarnos nosotros. Y se aprovecha, compensa. ¿no? compensa eh, todo eso. Ahora, la situación ideal sería que el propio sistema reconociese que eso ha de ser obligatorio para todos los profesionales. Nosotros cuando empezamos los grupos, estábamos reducidos a un número muy contado de personas ¿no? y cada vez más nos vamos abriendo y cada vez más otras personas del, del servicio se sienten invitadas, vienen a contar eh, lo que, lo, la situación pues que han vivido en los últimos días, en las últimas semanas y está muy bien el de, lo de poder compartirlo y sobre todo que pueda llegar a más gente, ¿no? que no se limite a un número X de profesionales.